Como molestos, franco macorizanos califican los operativos que están realizando los miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, Antiguo AMET, en esta ciudad.